El tiempo presente en español. Presente de los verbos irregulares. Video número 17. Nuestro objetivo en español. Al final de esta lección tú podrás reconocer la conjugación de 12 verbos muy irregulares en español. Los verbos irregulares. Hay diferentes formas de clasificar los verbos irregulares los cuales pueden ser agrupados para un estudio más fácil. Los siguientes 12 verbos tienen una forma muy irregular. Estos verbos irregulares se deben aprender de memoria. Verbos irregulares en tiempo presente 1. Caber 2. Dar 3. Distraer 4. Estar Cinco, ir. Seis, jugar. Siete, oír. Ocho, oler. Nueve, saber. Diez, ser. Once, ver. Doce, extinguir. Doce verbos muy irregulares. Caber. Yo quepo. Tú cabes. Él, ella, usted cabe. Nosotros, nosotras cabemos. Vosotros, vosotras cabéis. Ellos, ellas, ustedes caben. Ustedes caben en este carro. Dar. Yo doy. Tú das, él, ella, usted da, nosotros, nosotras damos, vosotros, vosotras dais, ellos, ellas, ustedes dan. Tú das dinero a las personas necesitadas. Distraer. Yo distraigo, tú distraes. Él, ella, usted distrae. Nosotros, nosotras distraemos. Vosotros, vosotras distraéis. Ellos, ellas, ustedes distraen. Lisa juega y distrae al gato. Estar. Yo estoy. Tú estás. Él, ella, usted está, nosotros, nosotras estamos, vosotros, vosotras estáis, ellos, ellas, ustedes están. Ellas están muy elegantes para ir a la fiesta. Ir, yo voy, tú vas, él, ella, usted va. Nosotros, nosotras vamos. Vosotros, vosotras vais. Ellos, ellas, ustedes van. Yo voy a la montaña los fines de semana. Jugar. Yo juego. Tú juegas. Él, ella, usted juega. Nosotros, nosotras jugamos. Vosotros, vosotras jugáis. Ellos, ellas, ustedes juegan. Tú juegas en el parque. Oír. Yo oigo. Tú oyes. Él, ella, usted oye. Nosotros, nosotras oímos. Vosotros, vosotras oís. Ellos, ellas, ustedes oyen. Ellos oyen el partido en la radio. Oler. Yo huelo. Tú hueles. Él, ella, usted huele. Nosotros, nosotras olemos. Vosotros, vosotras oléis. Ellos, ellas, ustedes huelen. Mi mamá huele la comida que ella está preparando. Saber. Yo sé. Tú sabes. Él, ella, usted sabe. Nosotros, nosotras sabemos. Vosotros, vosotras sabéis. Ellos, ellas, ustedes saben. Ellas saben la respuesta correcta. Ser. Yo soy. Tú eres. Él, ella, usted es. Nosotros, nosotras somos. Vosotros, vosotras sois. Ellos, ellas, ustedes son. Ellos son mis amigos de infancia. Ver. Yo veo. Tú ves. Él, ella, usted ve. Nosotros, nosotras vemos. Vosotros, vosotras veis. Ellos, ellas, ustedes ven. Él ve la luna con su telescopio en las noches. Extinguir. Yo extingo, tú extingues, él, ella, usted extingue, nosotros, nosotras extinguimos, vosotros, vosotras extinguís, ellos, ellas, ustedes extinguen. Los bomberos extinguen el fuego fácilmente. Presente de los verbos irregulares. Video número 17.